La vida del tres veces campeón Stephen Curry en el día de hoy da un giro pues es sabido de todos los medios que su mamá es un cuero a continuación desarrollamos la historia Sports Parents, donde hablar es tendencia la mamá de Curry que está buena para su edad, 55 más o menos, 50 y pico que anda con el viejito este cagalitroso que era su marido, eh no sé. Agarró un día y se cansó de comer yota y se fue a comerse el filetico del Moreno. O sea, ¿a quién le echamos la culpa? Vamos a ver. ¿A quién le echamos la culpa? Pero lo lógico. Usamos el tanto la vaina y el viejito se le ve que, que hay que llevarlo hasta agarrado para caminar. ¿Y qué le esperaba? Usted lo que tiene es que ser inteligente y salirse a tiempo. Cuando usted tiene una mujer así, y usted tiene esa edad, usted agarra y corta y le dice, mira mi amor, a mí no se me está parando todos los días. Vamos a hacer una cosa. Rompemos aquí, tranquilo. Cada cual busca su... Y tú sigue con tu suite de muchachita, porque tú estás durita todavía. Los sentimientos, señores hay que guardar en los bolsillos a veces. Y hay que ser realista, ¿viste? Bueno. Una pena, yo no quisiera ser curry ahora, ¿no? Mi mamá, con un chamaquito de mi edad, y papi refunfuñando. Oye, está fuerte ahí, oye. ¡Paparros! ¿Dónde hablar es tendencia? <risa>